Hola, saludo especial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales en Mundo. El eh, presidente del Consejo de Seguridad. ...de Rusia en las últimas horas se ha reunido con Nicolás Maduro en Venezuela. Allí trataron temas importantes, pero uno de los que llama la atención es la agenda multipolar entre estas dos naciones. Hoy podemos decir que el mundo entero, todos los estados soberanos están viviendo la hora de la verdad cuando tienen que tomar una decisión o bien defender la libertad de elegir su vía de desarrollo, sus valores y su identidad. Además, vamos a hablar de lo que está pasando en el G20 que arranca hoy. También tenemos información sobre la frustración de los ataques con drones de manera masiva por parte de Ucrania y entre uno de ellos pues que llegó casi a las instalaciones de Gazprom en Moscú. Se ha impedido un intento del régimen de Kiev de realizar un ataque masivo con drones contra las instalaciones de la península de Crimea. Seis drones de ataque ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea. Otros cuatro vehículos aéreos no tripulados fueron puestos fuera de corte por medios electrónicos. No hubo óptimas ni destrucción en el terreno. Vamos a hablar también acerca de los Leopard que todo indica ya están cerca de Badmurk y allí pues se pone más tensa y difícil la situación para ambas partes Rusia presenta su nuevo equipo de última tecnología estamos hablando de un dron de Ate Kamikaze identificado como Boomerang por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en noticias de última hora muchas gracias por su audiencia quédate conectado con las noticias del día mucha atención porque en medio de todo lo que está pasando en el conflicto ucraniano la india es sede de la cumbre del g20 muchos temas allí se van a tratar como por ejemplo el tema económico también las estrategias que serán de apoyo para hacer frente a las vulnerabilidades y la inseguridad que está presentando el tema alimentario por la en Ucrania. En Nueva Delhi se celebra esta reunión con ministros de exteriores de distintos países. Los medios están titulando que esta reunión o cumbre es todo un reto no solamente para Rusia sino para el norte y todos los países mundiales. Se tiene previsto que esto es interesante porque en la misma jornada se sentará el ministro ruso con otros ministros que han seguido trabajando con la federación y hablamos también porque aquí la India está presente, Argentina, entre otros países que hacen parte del G20, pero también estará en la mesa Estados Unidos, Canadá y el Bloque europeo, dentro de todos los detalles es que allí hay mucha atención por el tema del conflicto en Ucrania de otro lado, en las últimas horas el secretario del Consejo de Seguridad estamos hablando de la Federación estamos hablando de Nikolai Patruchev, sostuvo una corta pero sustanciosa visita de trabajo con el gobierno de Nicolás Maduro y efectivamente tuvo su reunión con el presidente de esta nación La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas, allí fueron tratados muchos temas de interés binacional, temas de cooperación entre estas dos naciones y uno de los más importantes la construcción de la agenda multipolar entre Rusia y Venezuela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 cuando tienen que tomar una decisión o bien defender la libertad de elegir su vía de desarrollo, sus valores y su identidad Nikolai Patruchev habló de las presiones de Occidente a países que no siguen sus líneas sobre presiones militares chantajes y sanciones económicas por ejemplo Venezuela según medios locales tiene 928 sanciones económicas Rusia tiene 14 mil sanciones Patruchev denunció que hay presiones desde Casa Blanca para que los países cesen su cooperación con Rusia pero muchos países insisten en la construcción del mundo multipolar. O bien someterse al dictado del llamado Occidente Colectivo, liderado por Estados Unidos. Washington y sus satélites no solo intentan mantener un orden mundial unipolar, sino que están intentando crear un imperio colonial global. Y atención porque la noticia que se da también en las últimas horas es que el Ministerio de la Defensa de Rusia dio a conocer recientemente un ataque que fue frustrado por parte de las fuerzas ucranianas a la provincia de Crimea. Los militares de Rusia, según los informes de la cartera castrense, derribaron seis drones y otros cuatro fueron desactivados. En las últimas horas hubo otras cuatro arremetidas sin resultados a infraestructura rusa, entre ellas un dron en Moscú que no ocasionó daños en las últimas horas respecto a este dron cayó, según la información que está presentando el Ministerio de la Defensa de Rusia, en la región de Coloma, cerca de Moscú, llevaba consigo explosivos. ...C-4 para ocasionar daños en la capital rusa y tal parece tenía como objetivo las instalaciones de Gazprom. Se ha impedido un intento del crimen de Kiev de realizar un ataque masivo con drones contra las instalaciones de la península de Crimea. Seis drones de ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa antiaérea. Otros cuatro vehículos aéreos no tripulados fueron puestos fuera de corte por medios electrónicos. No hubo óptimas ni destrucción en el terreno. Mucha atención porque en las últimas horas el asesor del de presidente Zelensky en Ucrania, Podolyak, ha dicho que Ucrania no ha atacado territorio ruso en referencia a esta denuncia hecha por el Ministerio de la Defensa de la Federación. Y mucha atención porque según Avia.pro se dice que los tanques ucranianos Lopar 2 ya están cerca de las posiciones Wammer en las afueras de Bakhmut. El asesor del jefe interino de la República Popular de el Domas, Yangin Yanjing, dijo que los tanques polacos Leopard que llegaron antes a ya no estaban desplegados en Club Yar, sino que y Benny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, dijo que ya estaban en el área de Bakhmut. En sí, hay declaraciones que aparecieron que los Leopard mm. estaban en el área de Arteomox. Este es el mismo objetivo blindado como todos los demás. No vale la pena hacer sensación con esto, dijo Kagan. No se ha revelado la cantidad de tanques que se han desplegado, sin embargo, han dicho que anteriormente estos vehículos de combate son capaces de atacar de manera efectiva como parte de una unidad de compañía, lo que significa que Ucrania en este momento ya no tiene cuatro tanques, pero sí tiene once, aunque oficialmente informan de la llegada de solamente de cuatro vehículos de combate. Se dice por parte de Avia pro que las posiciones de los PCM Wagner se encuentran a solo cinco kilómetros del área del despliegue del tanque Leopard, lo que no excluye la posibilidad de que las Fuerzas Armadas... E intenten contraatacar en las próximas horas con estas armas occidentales a las tropas rusas. La Federación ha anunciado recientemente que ha incorporado al arsenal que está utilizando en el conflicto un equipo avanzado. Estamos hablando de un dron de ataque que se llama Boomerang. Un dron de ataque kamikaze que mide 20 centímetros es capaz de perseguir objetivos que se desplacen a 170 kilómetros por hora y transporta una carga explosiva suficiente para eliminar todo lo que haya a su alrededor y es dirigido por un operador con gafas de realidad virtual según este artículo un asistente lanza el aparato y sigue en la ruta en un mapa según el informe dice que el boomerang no cuenta con una comunicación por satélite lo que sería una dificultad para detectarlos por parte de medios electrónicos antidrones es por lo pronto la información que tenemos a esta hora en noticias de Última hora y noticias internacionales mundo. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora.